¿Te gusta el teatro y eres parte de una compañía en tu colegio? Llegó el momento de actuar. Participa en el encuentro de teatro escolar en Magallanes. Inscripciones al correo patricia.martinez.gov.cl Invita y organiza seremía de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Región de Magallanes y Antártica Chilena.